Bueno, a fin de año hay que estar atento con lo que pasa en las legislaturas, pues pasa de todo y mientras tanto nos distraemos con lo que pasa en la Casa de Gobierno. Eh, la tiene difícil Scioli en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires con el tema del de, eh, presupuesto y la tasa del 18% adicional. Ya se le cayó en la parte rural, están discutiendo ahora si se aplica o no para el inmobiliario. Y en la Ciudad de Buenos Aires hay unas cuantas cosas pendientes también. Vamos a conversar con Rafael Gentili, el legislador de Izquierda Democrática. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Buen día. María. Buen día, ¿cómo va? ¿Qué pasa con el estacionamiento? ¿Esto, ¿Esto se va a resolver en los próximos días en la legislatura? Es uno de los temas centrales de la agenda del PRO de cada fin de año, ¿no? Estamos pendientes de regularizar la situación de las empresas, dos empresas que tienen el acarreo y los parquímetros en una zona, en 8.000 eh, partes de la ciudad, o sea, 8.000 eh, no son cuadras, son lugares Zonas, de estacionamiento, ¿no? Sí. Eh, que es el centro y algo del macrocentro. Es una situación muy regular que vienen los contratos vencidos del 2001, lo hemos hablado varias veces. Hay una ley para normalizar eso desde el que se votó en el 2011, que prevé, esa misma ley, extender los parquímetros a toda la ciudad. Hoy hay 8.000 lugares de estacionamiento Hoy medidos. 8000, 8.000 lugares y plantean en llevarlos... ...a mil lugares. Ah, es un salto, ¿no? es ¿Multiplicar por 12, digamos? Exactamente, es una locura o... eh, llevarla... La idea es que todas las arterias comerciales con un flujo de tránsito importante... ...o barrios como Palermo, como Belgrano, todo estacionamiento medido. Do, tres tipos de estacionamiento medido. Estacionamiento que se llama libre, que es la que conocemos ahora. Ahí los residentes no pagarían en la medida que encuentren el lugar... Si no tienen lugar, te dan una, ¿te dan te dan un... una oblea que vos tendrás que pegar en tu, cole, en tu coche, pero si no hay lugar, no hay lugar. Que dice que vivís en el barrio, claro. que sos vecino al barrio. Exacto, entonces tendrías una franquicia para no pagar. Después tenés una que se llama, pro, que están que quiere introducir ahora, que se llama Progresiva 2, que los residentes en esa zona no pagan 8 horas de las 12 que funciona el sistema. Y ahí es progresivo, o sea, la primera hora te sale 6 pesos, la segunda hora te aumenta un 25% y a partir de la cuarta hora ya pagás el 100% más caro. Igual hoy quedó, digamos, hoy está un peso y medio, ¿no? Quedó peso 60, sí, no me acuerdo, así, pero... Sí, algo así, pero... ¿Lo llevarían a 6? A 6 seis. Seis, a seis, a seis es el proyecto, después esto hay que llamarlo a licitación y si la licitación ponen a 8, será 8, ¿está? Eh, porque acá lo que... Lo que cambia un poco es el sistema de cobro de las empresas, pero eso es un detalle. Que ¿Se yo puede lo pagar por gran... celular? tipo sí, se la pagar. plata se paga por sí, sí, celular? Se, se, seguramente todos esos sistemas están previstos que estén Ajá. incorporados, pero esos son detalles de la operación, menores. La, la, la, la discusión central acá es si es necesario extender de esa manera el estacionamiento medido, si eso solucionan lo, los problemas que hay de estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires, o si eso lo único que hace es fomentar una caja. ¿Ah? Crear una nueva caja. ¿Cuál sería la finalidad de poner estacionamiento? Lo que ellos dicen, sí. que no está comprobado en un, de ninguna manera, es que eso ordena los problemas de estacionamiento, porque eso persuade a los que usan el auto a no usarlo. ¿tá? Cuando vos tenés eh, problemas estructurales, ...que hacen que mucha gente venga en auto a la ciudad. Sí, claro. O el sea, del auto en la sí. ciudad de Buenos Ingresan Aires... Ingresan a la ciudad de Buenos Aires la misma cantidad de, de gente que, que vive, habita la ¿verdad? ciudad diariamente. Entonces, que, no usa mucho el, que no usa tanto el auto como la gente que viene. Entonces, eh, mientras trabajo no es eso... Entonces, lo que vas había a hacer es, habido un proyecto en un momento que me parecía lo más razonable tener como que hay mucha ciudad del mundo unos playones, en cabeceras en los ingresos a la ciudad conectando con transporte público exactamente, bueno, esa, esa es, ese es el camino que hay que transitar, en el medio vos eh, hay, hay, este, querés atacar el problema ese con el estacionamiento lo cual va a implicar que la gente va a dejar más va a generar problemas en lugares que no hay problema de estacionamiento hoy, porque entonces entre pagar vos vas a extenderte esto ya ha pasado en la zona del macrocentro, mucha gente antes llegaba hasta lo más posible, ahora llega al límite de donde no se paga estacionamiento. Entonces, zonas del sur de la ciudad que no tenían problema de estacionamiento, hoy tienen problema de estacionamiento pero para no para no tener que pagar estacionamiento medido o ir a un estacionamiento pago eh, privado. El tema es conseguir, el medido también es muy complicado claro. conseguir. Y, y Puerto Madero iban a llevar el sistema, ¿no? porque sí. Puerto Madero es como un gran estacionamiento del centro sí esto, actualmente. Sí. ¿no? sí. Nosotros, por eso, ahí nosotros planteábamos que, como también hay un tema que solucionar, que la irregularidad que están las empresas, el canon usuario que cobran y lo que están ganando, la irregularidad, nosotros estamos planteando que a partir del 1 de enero eso pase a ser un servicio público del Estado, con una empresa como Ausa, es una sociedad del Estado que explota las autopistas, una empresa privada, pero del Estado, una sociedad anónima del Estado que maneje esto con las 8.000 plazas y extender Puerto Madero. Eso que nosotros estamos planteando nos parece que sería... Lo más, razonal, lo más razonable eh, Y El sistema de acarreo en toda la ciudad Porque acá se quiere meter lo del acarreo Incluso lo del cepo El acarreo tiene que ver con autos mal estacionados No si pagaron o no pagaron por estacionar Si vos estacionaste en un lugar que no se puede Está prohibido Está bien que la grúa te lleve el auto sí, sí. Y eso no tiene nada que ver con Si hay estacionamiento medido O no estacionamiento medido Entonces vos tenés que solamente la grúa funciona Donde hay estacionamiento medido Claro, no porque te lleva, lo que pasa ciudad. es que tenés vencido el... O, o, o también te lleva porque está mal estacionado, pero te cobran por el acarreo, entonces sí, claro. el, el, el negocio en realidad no es el estacionamiento medido, sino el acarreo. Pero te lo montan como la excusa del estacionamiento medido. Entonces, ahí hay una... Una, una trampa que porque no terminas ordenando. O sea, la, si a usted preocupa el orden del tránsito... No, es verdad, por, eh, yo a veces eh, me toca ir eh, una vez por semana en Belgrano, hay una zona donde estacionan en las esquinas, pero tapando la esquina una cosa... Exactamente. Entonces, y es porque no hay... porque porque en los barrios donde hay acarreo, eso no ocurre. No ocurre. Es verdad que también hay culturalmente... La, tapar las esquinas es algo que ocurre mucho. Tapar en los las, bajadas, las bajadas para personas con movilidad reducida, entonces, pero eso... <risa> No está no, no O sea, no puede pensar en liberar las esquinas. Claro, no está libre. Vos, En realidad, hoy el Estado está incumpliendo esa obligación, porque tiene el el, el, la obligación el Estado de acarrear, sacar un auto que está mal estacionado. Sí. Porque está en un lugar prohibido, porque está en, en la ochava, lo que sea. Vos, en cambio, lo que se veía con el estacionamiento medido es: vos viste que tenés que dejar cinco metros de eh, la, la esquina. Sí. Cuando vos te en el parquímetro, esos cinco metros no se respetaban entonces cuando ves para el negocio no se respeto las no, normas. no, no, de... pero además hubo un problema porque en un momento entraron a pintar amarillo mucho más largo, En un, me, me tocó vivir en una esquina en la que vinieron a pintarla tres veces ya no sabía cuál era el claro, amarillo era el porque amarillo. primero tomaron mucho más de lo que podían después se achicaron y en el medio te acarrean eh, o cambian las normas entonces ponen diminuto abajo de los carteles, los, eh, los, hora, sí. los horarios a partir de los cuales hay acarreo. Ahí me parece que hay una eh, intervención importante que se debería dar en este sistema de las comunas, que para que, que son las que tienen el, el control del territorio más, más inmediato, donde uno podría dirigirse de forma más, más inmediata. Eh, pero nada de esto está pensando. Están pensando en eh, cinco zonas, dividir la ciudad en cinco zonas, eh, que vuelva el cepo. Eh, el cepo que es el que te traba la rueda, ¿no? El que te lleva... Te pasaste ah, media hora. Te, el pues, cepo no había más. No, no había más. Fue... fue te diría, el elemento más irritante de la de, de, de, este, de, de la época de Grosso, ¿no? De, que el cepo. El cepo que el se, se, se aplica mucho. para el auto con el estacionamiento medido vencido, vencido porque minutos. no te lo acarrean, digamos, te, te, te lo inmovilizan. Minutos, 30 minutos, te ponen cepo y si a los 30 minutos no viniste, te lo saca. Entonces ahí tenés que pagar cepo y acarreo. Ah. Entonces, eh, este es uno de los puntos que está trabando. Vuelve claramente. el cepo. Vuelve el cepo. Es, es, es una ley... Eh, eh, va a ser raro, hay que seguirlo muy de cerca porque es una ley de mayoría simple pero que eh, eh, votada en general por muy buena parte de la oposición cuando se votó porque se, estas son las cosas medias raras que suceden en la legislatura se vota una ley marco y lo que estamos votando nosotros ahora es una ley operativa de esa ley marco que fija las condiciones para llamar a licitación sí. pero las tiene que fijar en base a la ley general sí. Entonces, esa ley general fue votada por transversalmente. Nosotros eh, fuimos pocos los diputados que no la votamos. Entonces, hay un, habría un consenso, son los mismos diputados, habría un consenso para que se la vote, ¿tá? porque lo que estás implementando mm. es esa ley. Sí. Ahora, en esa, en esa implementación aparecen novedades, el CEPO y hay otras discusiones eh, más, más... Por ejemplo, si las empresas que están pueden participar en más de una zona o solamente en una zona... Entonces, los puntos que se le dan a las por empresas antigüedad. con experiencia, en, entonces las empresas que ya están, corren con ventaja. ¿Cuántas de que hace? son? Pero hay una de acarreo y una... No, son dos, son dos zonas, STO y SEC. Son ¿Y acarreo, la que tiene el parquímetro tiene acarreo? Sí, se está, ah, está claro. dividido por zona y la misma empresa tiene parquímetro acarreo y acarreo. Y las playas que gestiona en ámbitos que le, da, que le provee la... Claro, las playas, en lugar de hacer estacionamiento y habilitar las playas a las que llevan el CEPO sí. como estacionamientos municipales, digamos, donde, ahí las usan para la carrera, o sea, son playones enormes al servicio de estas empresas. Exactamente. Ahora, ¿pagan entonces el canon de 30 mil pesos que pagan por cada zona, si no me equivoco, esa es sí, la cifra? Por mes, sí. 30 mil pesos por mes. Sí. Y tienen el negocio, el parquímetro ya no es nada, digamos, no es nada. No, pero, pero, pero, pero es, es, no, es, no, es, no es significativo. Lo más significativo es el acarreo. Es el acarreo. Entonces tiene altísimo, como se, digamos, como se congeló el precio del... Sí. Del eso del... es lo, eso lo que ellos venden para... Eso lo cambian. Ahora recauda el Estado. Ahora, lo que vos pagues va al Estado. Y el Estado después le paga a las empresas por el servicio prestado. ¿Cuánto? es lo que se fije, lo que se determina. Entonces, si vos me... Yo te digo, mira, bueno, levantar un auto sale 200 pesos. Ah. Yo, yo sí... Si la ah, deja tengo... de recaudar, porque ahora recauda, ahora es una vergüenza, porque además tienen no, ahora recauda. un policía. Todo, eso va a seguir estando porque el policía es que da fe pública de la infracción. Sí. Entonces, policía o agente de tránsito. Entonces, vos vas a recaudar, la empresa van, la, la, la plata va a entrar formalmente al estado. al estado y el Estado después le va a pagar a las empresas. Por el servicio que prestaban. Entonces, vos agarrás un auto, sí. si te sale 350 pesos, quizás yo te pago 200 a vos. Uh -huh. Y eso incluye el costo del chofer, de la camioneta y tu ganancia. Uh -huh. Y yo me quedo con 150 pesos. Veremos cómo es. Yo, sí. Eso es lo que ellos usan para decir que cambian el sistema, uh -huh. cambian el paradigma. Uh -huh. En los hechos, va a quedar muy poca plata en el Estado y va a ir la mayoría de la plata a las empresas. A las empresas que son porque. cinco. Que van, que van a ser cinco zonas. Hay que ver si las zonas se reducen, porque hay mucha presión, de, sobre todo de comerciantes, porque sobre todo en los centros comerciales de Calabarrial, esto tiene un impacto muy fuerte. Por ejemplo, flores, digamos, o... Algunas zonas de flores podrían ser, eh, Lugano, Montecastro Villarreal, ¿no? Que so, que, o sea, que el son sur to... de la ciudad nunca tuvo esto. No, el decir... sur estaría, lo estarían excluyendo ahora, a partir de la, ah. de la presión de FECOA. Lo estaría, de los comerciantes de, las, de, de Lugano lo estarían excluyendo. Ah, ah como eh, dijiste Lugano. Claro, pero eh, dije Lugano como centros comerciales, ¿no? Pero es, sí estaba, hasta ahora estaba Villarreal, Monte Castro, eh, que, son, que son centros comerciales de escala barrial, o sea, no van de otros barrios a esos centros comerciales, van la gente que quizá va con el auto, se baja, se toma un cafecito, claro. hace unas compras, y que no es lo mismo quizá lo que te pasa en, en Coronel Díaz y, por, y Santa Fe. Ah, que no te pasa eso, es, es más regio, es más de la ciudad Ajá. esa zona comercial, entonces, o la avenida propia de la avenida Santa Fe, entonces eh, esto es lo que genera mucha preocupación en, en los comerciantes ¿no? Eh, quizá los de Avellaneda, la, la avenida Avellaneda eso le puede generar una solución aunque el problema que hay en la avenida Avellaneda no es el estacionamiento. Los manteros, ¿no? Claro, como, eh, el el problema, como el problema, como... se los comercios de Florida, ahí. pero finalmente de... tiene gran problema ahí sí, entonces, claro. eh, nosotros no vemos que el, el estacionamiento medio sirva para ordenar. Si sirve para ordenar nos parece bien. Lo que no puede ser es que con la excusa de que quiero ordenar, lo que en realidad estoy haciendo es un fin netamente recaudatorio, que no ordena uh -huh. y que además es un recaudatorio que ni siquiera va a plata para el Estado va a plata para empresas privadas que montan asociados a los funcionarios de turno. Entonces, ¿Y esto verdad... cuándo se vota? y Está previsto el 5 de diciembre que se vota. ¿Y lo pondrían en marcha el año que viene? Se pensaría poner en marcha, sí, hay que hacer toda la licitación y todo, se pondría en marcha seguramente en el segundo semestre del año que viene. Ajá. Eh. ¿Y hay empresas, digamos, más allá de las que están actualmente? Mira, no conozco ese detalle, pero hay otras empresas operando en otras ciudades del país. Ajá. Si, si les es negocio venir acá, si estas mismas empresas se dividen, los socios de estas empresas se dividen y deciden competir Ajá. por separado así como la, de, la desinversión en sí. la ley de medio, ¿viste? Eh, no, hay que ver. Y otra de las cuestiones que están discutiendo en la legislatura antes de fin de año es la designación del nuevo fiscal general ¿no? de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una denuncia de las ONGs que dicen que Mauricio Macri ha elegido un legislador del PRO, como que no tiene eh, ni la idoneidad ni la independencia necesaria para, para el cargo de fiscal general. ¿Cómo viene la discusión? Mira, es una discusión que todavía no empezó en la legislatura. Eh, yo tengo muy buen concepto de Martino Campo. Eh, es cierto que es, eh, que es diputado del PRO y tiene un rol importante dentro de la bancada del PRO. Eh, yo no he leído la, la impugnación de, la, de las ONG. Habrá que ver qué opina, qué opina Macri porque la impugnación aparentemente le hicieron el procedimiento de, que hay el, en la propuesta de Macri. No llegó a la legislatura todavía. No sabemos si va a llegar inclusive sí. de acá a fin de año. Hay un procedimiento que Macri propone y un procedimiento que se abre dentro del Poder Ejecutivo, que ya pasó otras veces con otras. Con claro, pero yo lo candidatos. que no entiendo es bien la discusión de Gils Carbó, entonces viene a nivel nacional, el PRO critica la cercanía de Alejandra Gils Carbó como fiscal general con el Poder Ejecutivo Nacional, y llega el momento de designar un fiscal general en la Ciudad de Buenos Aires y si alguien salido de la bancada del PRO, operador del Macri en el, en el Poder Judicial, digamos, como, como mecanismo me parece exactamente el mismo, más allá de la discusión de la idoneidad o del... Sí, quizá hay, hay que preguntarse por qué no tiene la misma trascendencia pública, pero sí parece ser el mismo. Yo, el fiscal general tiene un rol eh, medio híbrido. No, no es el jefe de los fiscales de la ciudad. Sí, sí es el jefe de los fiscales de la ciudad. En, en esta se le quiere dar una, un nivel de independencia al fiscal y el fiscal tiene un nivel de tiene que defender el interés público, el interés del Estado. Entonces es un rol muy eh, que se confunde muchas veces con el rol del ejecutivo. Lo más preocupante, si se quiere ahí, es el rol de la asesoría tutelar, que es un rol, eh, o, de, o del defensor, que sí es un rol que tiene que tener total independencia de el, del Poder Ejecutivo, porque está defendiendo claramente al ciudadano. El, el, el fiscal es una combinación. Uh -huh. Tiene que defender los derechos. O sea, el fiscal es el que acusa en cualquier uh -huh. proceso. No puede acusar eh, violando el principio de defensa, por ejemplo. Pero es el que acusa. Uh -huh. Entonces, eh, eh, tiene... La, la representación del Estado en la acusación, entonces ahí es eh, medio, es el Estado, uh -huh. y bueno, y, y, y, sus, y su sintonía con el, el jefe de la policía o el ministro de justicia eh, de, o de seguridad en un distrito, eh, hay una relación, ¿está? Uh -huh. Eh, obviamente tiene que es una relación que tiene que guardar independencia porque tiene que controlar que esa policía no puede acusar si la, policía comete, si, esa, si, si la policía fue producto, si esa acusación es producto de un abuso policial, ¿entendés? Uh -huh. entonces tiene que cuidar eso sí, sí. y eso es una cuestión más de su compromiso con el derecho, uh -huh. ¿no? no su compromiso con un gobierno, pero eso me parece que es un rol... Eh, sí. más particular. Más complicado lo de la asesoría tutelar de los derechos de los menores. que ahí Exactamente, hay... o de las eh, personas eh, con problemas mentales, por sí. ejemplo, y declarados insanos sí. judicialmente. Ahí... Es otra cosa, porque es... Y la designación que Macri propone ahí, ¿quién es? El actual presidenta del Consejo de los Derechos del Niño, que es una repartición estatal ajá, del, ajá. Del, del parte del, del Ejecutivo. Ajá, ¿no? bien. Eh, y venimos de una gestión muy buena de Laura Musa, que ha demostrado un trabajo muy interesante, sobre todo en los sectores humildes. De, de la ciudad, pero bueno, eso es parte no está claro que se vaya a discutir de acá a fin de año Ajá. porque esos cargos vencen en abril del año ah, que viene está bien. el tema sí es tema tránsito por ahora tema uno de los tema temas transito, fundamentales sí. tema... muchas gracias Rafael